A Blacelani Si sí. Tapi ya que mi servilla que uy, peso pluma no tiene lírica me despacho este pollito todavía empollado pero antes de empezar ya que estamos me voy a dar una pequeña clase de física peso pluma el tema de hoy se llama gravedad el peso de una pluma y el de una piedra es diferente pero al caer al suelo simultáneamente una ambiente controlado claro porque hago esta analogía porque es lo mismo con el talento de una persona todas las personas tienen el mismo talento hay que destacar que algunos nacen con talento natural Pero con esfuerzo se puede lograr Alcanzar a aquella persona Con talento musical O simplemente ni pueden explotar Su propio potencial Porque no tienen como el Villa ni que digan lo que quieran del Villa KU Sobre sus producciones y canciones Si quieren Póngale un altar, hasta incluso como la octava más labilla del mundo. Hasta si quieren que ponga a su abuela a producirles aseguro Que produce mejor que bella que uh. Pero cuando escriba algo y lo interprete voy a dar mi opinión si es un duro. Ah no. Sí, ya estudió, pero bastante cliché. En su letra está escrito su doctor. Yo también puedo hacer eso. Es un clásico, pero tengo que mencionarlo el auto al máximo se Diga del prepa que le hace sus canciones. El mismo se contradice. Que no hay que reportar. Dice no sé cuántas cosas más. Y ya después comenta reportado y no que no hay que reportar pues bella que uh, no seas de doble moral, no seas hipócrita. Y también deja de ser tan arrogante, porque si sigues así no creo que llegues a ningún lado. Y que presuma, él eh, tiene más producción sus pistas, porque su letra es tan pobre, más pobre que muchos lugares de todo el mundo, que ni siquiera puede pagar lo que come el mismo en los lugares más baratos del mundo. Señor, ya retírate, ya que está muy grande. Para seguir haciendo payasadas Es impresionante que hayas llegado a donde estás Y también que sigas vivo con todo lo que haces Y lo que hace es que sube un mismo video de veces sin recibir más audiencia con sus treinta y tantos. Más específico sus treinta y nueve. Dice que viene a quedarse en este mercado. Pero si no trae nada bueno ni revolucionario en la industria de la música con tus últimas producciones. Más específico con el bi genérico de Un tanto bailable. Pero no lo bailan en tu perro. Ninguno de sus familiares. Pero yo con 18 tengo más futuro. de lo que te queda a ti. De tal, sí, de vida musical, de vida musical para que sepa, nadie desea tu vida, ¿por qué?, porque no tiene nada que uno ofrecer y ya que no me vas a responder, te enterré sin que me respondiera. eres como una lata ya usada, todo a piso te valor alguno y con nada dentro del cerebro, pero con todo dentro y no conocimiento. Digamos. Pero antes de ir a grano Se lo voy a adornar Para que quede más bonito Pero lo voy a tratar con respeto Ya que el Mr. May, ya que el mío Ya no lo tiene Y tal vez muchas personas concuerdan con mi opinión Y muchos otros no, no lo sé sinceramente Cada quien realmente En la petición de esta persona Que ni idea de quién será Aquí está la parte del tema Para tirarle, quiere que le tire Ahora sí Ahora si sí me lo despacho, pero no conozco, no me conoce, quién será ni idea, pero hay algo seguro, a este cantante lo voy a enterrar sin hacerle velorio, ni con chistes te van a revivir, ni de chiste te reviven, ni mucho menos con flores de color, solo con flores en grises y capas sin ellos. Un velorio sin siquiera con flores de colores Como acromatopía, sin vida, sin luz y sin colores Y esto es anacrónico Creo que no estás en otro tiempo para tirar Me parece que no estás en el tiempo indicado Primero porque lo entierro vivo Y segundo lo entierro sin aviso Para después avisar a sus familiares A ver si se recuerdan de él Y de paso, me llevo a todos Que colaboraron con el beso pluma de una persona, dinosaurio Hay que sacar estos males en la música Que matan como políticos corruptos a la sociedad Y sin previo aviso Me llevo a la cor y la cuina en este entierro Ya que no crean, es difícil de pronunciar Por lo extraño que suena y más aún de recordar y por la tremenda ignorancia de su nombre que tiene de la lengua española y peso pluma hace más videos hablándole a su hater imaginario que tirando en, sí. en una canción que tirando en una canción que tirando en una canción Ok, ya basta. No, no. Que tirando en una canción y lo peor de todo es que no se atreve, por eso atrévete tete, y salte del closet. Por eso hoy debajo de esa nube en donde te crees el mejor del mundo Pero no, no te subes a una tiradera como esta Y que bellaqueo, todo lo que quiera Porque igual la enterrada se la lleva La frase de peso pluma, este residente no tuya Y ni siquiera le da crédito Y la frase se uso en otro contexto Pero con su cerebro tan subdesarrollado no lo comprende y dice que con una de sus canciones se va a ganar un Grammy, pero a ti ni tu perro te conoce Y a tus familiares te da vergüenza de tenerte De hijo, de primo, de sobrino, de tío, de nieto Y hasta de padre Por eso ahora hay que ignorarlo Para que entienda de que nos es bienvenido aquí okay. Oiga doctor, ¿pero qué pasó? Una persona me dijo que el dinosaurio Eso le dijeron Sí doctor, ¿qué puedo hacer para que me vaya el cringe? La única solución es, por favor, dígame doctor. Déjeme terminar, lo siento doctor, es que estoy desesperado por quitarme este green o no consigamos. Como le decía, la única solución es que le inyecte la vacuna anti gente ignorante. Si tiene efectos secundarios, por favor ve de nuevo y le revisaremos para ver lo que sucede, a ver qué otra cosa le inyecto. Pero doctor, el cris está tan potente como la bomba nuclear que le lanzaron a Kawasaki, Hiroshima y Nagasaki. Así de potente está el Si ¿Sí? ¿Me puedes decir de quién proviene, si sí, doctor? Se llama Mr. Bellakeu. ¡Ah! Con razón, hasta su nombre David Lo entiendo, paciente, David mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Sí, sí. Es Abel chelano. Si, sí. David Ok, ya basta, <risa> ¿Qué se creen? Estos raperos no, no. Muchos se creen raperos que hacen apología a las armas, a las drogas hasta incluso al alcohol que creen que por eso son los más maleantes que por eso son los mejores raperos del mundo tan ignorantes, tantos raperos arrogantes, egocéntricos y no digo que el ego esté mal lo malo es que no tenga límites y que ninguno lo pueda tumbar, no solo al rapero mismo sino también a su propia carrera, eso no se ponen a pensar y lo peor de todo es que no se dan cuenta de sus errores y critican a los demás solo por hablar Y no por dar una crítica constructiva Solo por hablar sin sentido En pocas palabras Hablar por hablar Y hasta algunos raperos Romantizan la pobreza Cuando en realidad es peor de lo que creen Cuando hay niños comiendo basura sí. Me del hambre, con una nutrición aguda Y los políticos con sus test como los gigantes Eso no así, porque no hacen nada Y solo a calentar la silla Prácticamente, o no me equivoco Si me equivoco, que me vengan a, a callar la boca Los políticos, lo repito Los políticos, a callarme la boca con pruebas no solo es un trato de palabras, no es por ofender, solo es un consejo, cambien su manera de ser, si no lamentablemente no llegarán a ningún lado. Y lo que todo artista independiente quiere es ser conocido y firmado por una campaña verdaderamente importante o oh, me equivoco. cosas